participar. Entonces, les invitamos a seguir con eso, y ahora pasamos a la siguiente charla, vamos a dar la bienvenida a Valentín Fernández y a Alejandro Landazuri de Fundación Telefónica Ecuador. Hola, ¿qué tal? Eh, muy buenas tardes con todos los participantes de este, de este gran evento, ¿sí? De este Global eh, Jam que, que generalmente lo tienen, ¿no? Cada cada año es para nosotros un, un enorme placer poder eh, acercarnos a, a toda esta comunidad de, de, de gamers, ¿no? Y sobre todo estar a la expectativa de quién nomás van a desarrollar en, en estas largas jornadas que tengo entendido que tienen una duración de, eh, de más de 24 horas, ¿no? Entonces, qué, qué chévere poder estar con cada uno de ustedes. Sí, mi nombre es Alejandro Landazuri. Eh, yo soy parte del programa de conocimiento y cultura digital de Fundación Telefónica Movistar y en esta ocasión vamos a compartir con todos ustedes una visita virtual por uno de nuestros espacios que tenemos actualmente. ¿Sí? Actualmente tenemos nueve salas virtuales que abordan o que abarcan algunas temáticas sobre el arte, sobre las ciencias y sobre la tecnología y, y en este caso muy grato para, para, to, para todos nosotros poderles traer una expo que está muy, muy relacionada a, a su pasión, a, su, a, la, a la coyuntura que, que están viviendo en este instante, ¿no? Es acerca de eh, los videojuegos, ¿ok? Y vamos a descubrir un poco las, las connotaciones a nivel eh, científico y, y sobre todo a, a, a nivel social, porque todos los, eh, todo está, está increíble toda esta increíble industria ha traspasado, ¿no? Y incluso es, está muy relacionada al campo de la ciencia, al campo de las ciencias económicas, y obviamente al campo de la medicina, ¿no? Entonces, me van a acompañar a través de, de, de, de esta visita virtual, ¿sí? Luego les, les voy a invitar a... A ustedes, a que nos den like en la página de, de Fundación Telefónica Movistar Ecuador, pueden buscarnos en Facebook e Instagram para, para descubrir qué, qué otras actividades vamos, vamos a realizar, ¿ok? Entonces, eh, les voy a compartir pantalla en este instante para que ustedes puedan eh, ser partícipes, ¿no? Y, y que puedan eh, descubrir eh, un extracto de de esta fabulosa sala virtual de videojuegos, los dos lados de la pantalla, ¿ok? Entonces, les voy a compartir la pantalla, permítanme un minuto. Sí, y lo, y lo interesante de, de esta visita virtual es que, eh, ustedes pueden, una vez que terminemos el recorrido en sus tiempos libres, pueden descubrir también eh, por medio de, de, una, de, de reservar una, una visita virtual, cómo es estar dentro de una expo, ¿sí? en este plano, en este ámbito digital. ¿okay? Entonces, eh, lo interesante de, de esta exposición es que eh, ustedes eh, pueden rememorar, sobre todo uno de los primeros videojuegos que que sobre todo estaba en los 8 bits, ¿no? Entonces, en mi en caso, voy a, voy a ingresar a esta exposición virtual, ¿sí? Eh, es súper chévere la, la dinámica, ¿sí? Que, que ustedes pueden ir generando la, la experiencia en, en esta visita. Ustedes pueden ir seleccionando un poco de, un relacionado, ¿no? Su, su avatar, ¿no? Su, su, su contextura física, y obviamente el, el color, ¿no? Me voy a quedar yo con este de aquí. No, no está tan similar a mí, pero bueno, ya por cuestiones de tiempo voy a iniciar, ¿ok? Entonces, bienvenidos a esta visita virtual por, como les dije, videojuegos, los dos lados de la pantalla. Y vamos a a conocer qué aspectos ¿sí? influyen detrás de toda esta industria. Como les dije, lo primero, el tema de fuera de la pantalla. ¿okay? Y eh, resulta interesante cómo el, esta industria del, de los videojuegos últimamente ha estado eh, fuertemente eh, relacionada a campos de, de la ciencia, seguramente ustedes habrán escuchado ya que ustedes están muy inmersos en, en, en este campo ¿sí? el, el, el, el cómo muchas ciencias por ejemplo la, la, la neurociencia eh, la psicología entre otros han, han desarrollado ¿sí? y algunas plataformas lúdicas vinculadas a, a, los, a los videojuegos y, y justamente quiero iniciar este tema de, de la ciencia. ¿ok? Eh, es interesante porque aquí nosotros tenemos tres opciones, sí, donde eh, podemos ir descubriendo y dejar nuestro aporte, nuestro granito de arena, en el desarrollo de algunas temáticas, sí, en, en la rama, como les decía, de la neurociencia, en los campos de la genética, ¿no? y sobre todo estas plataformas, el, el propósito prácticamente fue, o es el proponer mejoras en, en la investigación de estas ramas interdisciplinarias. ¿no? Entonces, les invito quizá, ya cuando estemos terminando el, el recorrido, la visita virtual, les vamos a dejar el enlace para que ustedes puedan ir interactuando directamente en, en, en la sala una vez culminada la visita. Tenemos estas tres opciones, sí, es iWire, Eterna y Filo, y que prácticamente eh, estas iniciativas, sí, ustedes se han puesto a pensar lo que significaría... Eh, mar poner toda la estructura del, del, del cerebro con, con, con todas sus partes, pues hay, hay, hay un estudio que nos demuestra que eh, todo este equipo de científicos prácticamente se demoraría algo así como 500 mil años. Es una barbaridad solo diseñar eh, toda esta estructura del, del, del cerebro, ¿no? Entonces, eh, este equipo. De, de científicos mayormente eh, profesionales de, de la Universidad de Stanford allá en, en Estados Unidos, eh, ha lanzado ¿no? este, este proyecto donde se pretende que 250 mil eh, usuarios de alrededor del mundo puedan jugarlo para agilizar el proceso. No, obviamente no se necesita ser eh, un ingeniero especializado en alguna de estas ciencias ¿no? o en estas ramas, sino eh, dar un aporte. Lo, lo, lo interesante de estas plataformas es que eh, a uno le asignan una, una parte, por ejemplo, una neurona, y, y uno puede ir eh, construyendo como estas sinapsis, estas conexiones ¿sí? que hay en cada una de las neuronas. Imagínense eh, desarrollar un modelo para ir eh, diseñando y poner eh, toda esta estructura que les que les, que les menciono, ¿no? Entonces, es, es, es, es riquísimo todas estas eh, iniciativas y estas, eh, estos proyectos que, que han lanzado algunos científicos, ¿no? Como les decía, sobre todo en la rama de la neurología, en la rama de la, de la, de la genética, incluso si les, si les llama la atención, por ejemplo, eh, Eterna y Filo están fuertemente vinculados a secuenciar parte de nuestro eh, ADN, ¿no? Les invito a, a, a poder descargarse estas, estas aplicaciones, porque están habilitadas tanto para iOS como Android, ¿no? Entonces, es, es riquísimo cómo los videojuegos han estado fuertemente ya involucrados en, en la ciencia en sí, ¿ok? Pero no únicamente dentro de este riquísimo campo, ¿no? Sino también como la sociedad, ¿ok? Eh, antes de, de pasar aquello, es, es, es importante también destacar, ¿no? ¿Qué, qué ocurre, sí? Y cada uno de nosotros, cuando, por ejemplo, estamos eh, jugando alguno de estos eh, videojuegos, ¿qué, qué pasará a nivel, a nivel cognitivo, no? Y, y eso resulta muy, muy interesante, porque... Eh, anteriormente no se creía que el hecho de estar jugando largas horas largas jornadas pues traía como consecuencias a, eh, a nosotros y obviamente a nuestro entorno pero a nuestro entorno perdón sin embargo y de acuerdo a algunas investigaciones realizadas no se ha demostrado que eh, jugar si ¿sí? los, los videojuegos y hay mucho progreso en las habilidades cognitivas ¿no? de, de, de cada uno de nosotros. Por ejemplo, el aumento de la actividad neuronal se genera como más sinapsis, ¿no? estas conexiones que hay entre cada una de las neuronas y la, y la plasticidad eh, cerebral. ¿no? Para los que no hayan escuchado este, este, este concepto, obviamente hace referencia a las nuevas conexiones que, conexiones que generan las, las neuronas y eh, también es, es como el, el, este sistema nervioso, ¿sí? O esta capacidad que tiene este sistema de nervioso para cambiar su estructura y, y obviamente adaptarse a los cambios que, que, que demanda ¿no? la, la, la diversidad del entorno, ¿ok? También se afirma que el, el, el uso constante o la práctica constante de estos videojuegos mejora distintas áreas del, del cerebro, llamado lóbulos, ¿no? Tengan en, cuenta, tengan en cuenta que nuestro cerebro, si es que ustedes le, le parten en distintas piezas, como si fuera un cake, ¿sí? Eh, vamos a imaginar que, que, que hacemos esto, ¿no? Y, y, y vamos a ir eh, conociendo qué ocurre en cada una de estas zonas, de estos lóbulos dentro de nuestro cerebro, ¿ok? Entonces, les, les voy a presentar, ¿sí? ¿Qué ocurre, ¿ok? Vamos desde el, desde el inicio, ¿sí? Como dice aquí, dice mejorar, mejora de la memoria del trabajo, y aquí tienen algunos, eh, algunos colores que se van iluminando, ¿sí? Por ejemplo, el, el, el color naranja, ¿sí? El donde está el córtex visual, eh, algunas partes vinculadas al lóbulo occipital, ¿sí? Eh, y obviamente. Uno de los beneficios de los videojuegos es la mejora de las habilidades visoespaciales, ¿ok? Ya eh, con el cerebro eh, número dos ya de, visto desde otra parte, ¿sí? Permítanme un momento, ya. Tenemos eh, una mejora de la atención enfocada, porque obviamente al, al estar eh, jugando alguno de los, de los videojuegos, pues obviamente con todas las misiones, con, con todo lo que demanda, no a nivel personal en cuanto a retos, a las misiones que hay que cumplir, obviamente esto se traducirá en un mayor nivel de, de concentración, no y estas regiones sí de, del cerebro se verían favorecidas. Por ejemplo, la región que está eh, demarcada con color azul, que son las regiones fronto-frontoparietales, no los parietales que eran justamente en estos lados, ¿ok? Y um, con respecto a, a otra parte de, de nuestro cerebro, ¿sí? Y um, Va a haber también una mejor, eh, un mejor control, ¿sí? En las mejoras cognitivas y, y esto está fuertemente vinculado, ¿no? A la plasticidad que tiene el cerebro y al... Y a esta sinapsis, a estas conexiones que, que, que, que van a realizar las, las neuronas, ¿no? Y también, sí, eh, um, por ejemplo, en la, en la zona 4, aquí tenemos otro, otro corte de, de nuestro cerebro, como dice aquí, la mejora de las habilidades eh, a nivel cognitivo, ¿no? Una mejor atención a estímulos novedosos, ¿no? Y ya en los últimos, sí, tenemos eh, nuevamente una mejora en el control cognitivo, pero a distintas funciones que regula, por ejemplo, nuestro comportamiento, nos permite seleccionar la, la información que es necesaria para nuestros objetivos e inhibir la información irrelevante, ¿no? De, de alguna manera son estos los, los beneficios que nos traen los, los, los videojuegos, ¿no? Y, y finalmente, eh, aquí como mencionas, unos cambios, cambios ¿sí? Eh, que se relacionan con un desempeño ejecutivo mejorado, ¿ok? Eh, y sobre todo en la, en la memoria y, y en cómo ella codifica, ¿no? Eh, esto con respecto a, a, a algunos de los beneficios que pueden traer los videojuegos vinculados ya a nuestro. Cerebro, ¿ok? Eh, pero obviamente los videojuegos van a estar fuertemente vinculados al ámbito eh, social, ¿sí? En este ámbito hay que, que obviamente considerar que, que en un principio... Obviamente, la, la interacción de, de este universo era jugador, humano, máquina. No obstante, hoy en día tenemos, podemos encontrar muchas más interacciones entre cada humano, ¿no? Por eso, generalmente, este sector, esta industria de los videojuegos expresadas en los gamers, pues ha ido creciendo, ¿sí? Y a niveles muy, muy interesantes, ¿no? Obviamente, en el ámbito de la sociedad eh, destaca una de las iniciativas que, que, que nos trae Craftea. ¿sí? No sé si alguno de ustedes habrá escuchado, pero eh, Craftea era, o es, una, es un proyecto que, que vincula fuertemente a las mejoras del espacio público. Y les, y les voy a presentar algunas... Eh, algunas imágenes de lo que pudieron realizar allá en España, ¿no? como, como están apreciando en este instante, sí. la, la idea obviamente eh, fue justamente eh, mejorar ¿sí? condiciones urbanísticas en el espacio público y, y sobre todo eh, darle voz a un segmento de la población que mayormente no ha sido escuchado, eh, por distintas razones y, y justamente varios niños y varias niñas ¿sí? sentaron como su granito de arena para, eh, a través de sus ideas, plasmar este este proyecto muy, muy interesantísimo que, que hubo allá, allá en España, ¿no? Eh, como pueden ver en, en cada una de estas fotografías, ¿no? Y obviamente el planteamiento principal de, de este proyecto eh, se, se basa en creaciones de propuestas ¿no? urbanísticas, como, como les mencionaba, eh, por parte de algunas personas participantes, como les mencioné mayormente, eran, eran niños y niñas, e inspirados no, a través de, de, de este juego, de este videojuego Minecraft, ¿no? Entonces, muy muy chévere, cómo se pudo plasmar esta idea en, eh, allá en España y también nos, nos invita ¿no? a cuestionarnos y a por qué no eh, poder plantear una idea del ámbito local, no, no necesariamente en, en la ciudad de Quito, sino como país. ¿no? ¿Okay? Ese es uno de los aspectos donde podemos encontrar a los videojuegos fuertemente vinculados con con el ámbito de la sociedad, ¿ok? Pero también, y obviamente, va a estar muy vinculado a este movimiento indie, ¿sí? Si ustedes no lo habrán escuchado, bueno, este término indie se puede definir como... Un segmento de la población que está compuesto mayormente por jóvenes, por adolescentes, ¿sí? que comparten cierto estilo de, de moda, una forma de ser ¿no? y, y una manera de, de existir en el, en, en el mundo. ¿no? Y prácticamente es un modo de vida caracterizado por, por rechazar otros estilos de vida que ya están fuertemente marcados en nuestra sociedad, ¿sí? eh, dependiendo de, de, de la región en la que se está desarrollando. ¿no? Y, y, y obviamente este movimiento indie ha, ha estado fuertemente vinculado con lo, con lo político, ¿no? y, y hay que mencionar que dentro de este contexto han confluido varios artistas, algunos colectivos, Sí, eh, colectivos urbanos ¿no? por ejemplo los punks eh, movimientos ya de, de LGBTIQ+, como los queers, eh, también eh, movimientos de feministas sí eh, personas que durante muchos años no, no han formado parte de, de, del mundo del, del, de esta industria del, del videojuego ¿no? y que hoy eh, están irrumpiendo ¿sí? con fuerza gracias a, a estas herramientas sí a estos y de alguna manera a través de, de alguna de estas iniciativas que vamos a ver en unos mini, mini minutos unos nuevos modos de, de financiación y distribución para presentarnos algunos de estos juegos que tienen como ciertas características vinculadas a, a la coyuntura a nivel polo, político económico social ambiental del, del mundo no y um, por ejemplo si ¿sí? ¿Qué sentirían ustedes al, al ser trabajadores de, de, de una fábrica con tan solo 8 10 años de edad? Porque es, es una realidad que ocurre en, en algunas empresas ¿no? de, de, de este sector, donde les suelen explotarlos, y, y, y justamente a través de, de, de estos ejemplos tenemos este, este, este juego, ¿sí? ustedes igual pueden descargarse, o pueden jugarlo directamente en la PC, que se llama Look at Your Feet, donde tú eres un trabajador de la planta y vas elaborando, vas confeccionando uno de estos zapatos, ¿no? Y, y, y, si, y, y, y si te sale mal el, el modelo, pues, eh, virtualmente no, no te pagan la cantidad mínima que, que te retribuyen por hora, ¿no? Entonces, eh, es interesante también cómo eh, a través de, de este movimiento indie, se puede traducir, ¿no?, en, algunos, en algunas plataformas, en algunos eh, videojuegos, con eh, cada una de estas eh, de estas temáticas que nos ponen a, a, a cuestionarnos, a, a reflexionar sobre, sobre qué está ocurriendo, ¿sí?, en, en, a nivel mundial, ¿no?, en algunas temáticas, ¿no?, en algunas coyunturas, ¿ok?, eh, también dentro de estos cuatro eh, juegos que, que tenemos aquí, por ejemplo, eh, también les, les pregunto, ¿no? ¿Qué, ¿Qué sensaciones generaría en cada uno de ustedes si es que ustedes fueran eh, directores de, de una empresa, ¿no? Eh, full capitalista que genera beneficios mientras evita que sus eh, obri, obreros, esto ya a nivel interno, organizan revueltas, ¿no? Entonces, eh, nos trae, sí, estas cuatro iniciativas bastante, bastante interesantes, ¿no? Y obviamente dentro del, del campo de la, de la sociedad no puede pasar por alto el tema de los esports sports ¿sí? el tema de la, de la monetización, ¿sí? Obviamente este, esta industria, sí, expresada a través de estos videojuegos, han generado comunidades online mucho más numerosas, ¿no? Que incluso a veces superan a la población de, de ciertos países, ¿no? Eh, y justamente una de estas industrias son los famosos ES, e-sports, ¿no? Por ejemplo, eh, si bien a nivel local en, en Ecuador no, no es que hay una rica investigación, no hay suficiente data, se estima que al menos a nivel Ecuador existan mil jugadores en línea pendientes de, de los EA Sports, ¿no? Que forman parte de esta comunidad, ¿sí? Eh, generalmente eh, son ya eh, jugadores que conforman o que tienen ya su, su equipo, ¿no? Eh, y obviamente hay que eh, saber diferenciarlo, ¿no? Porque hay jugadores tipo gamers y y obviamente hay, un, hay atletas, ¿no? profesionales de los e-sports, estos últimos, como les mencionaba, tienen como todo su, un equipo multidisciplinario detrás de ellos, ¿no? y obviamente los, los jugadores tipo, tipo, tipo, tipo gamer, ¿no? el, el primero practica el juego, obviamente por, por recreación, por, por placer o, o por hobby, ¿no? sí, entonces, y, um, es, el rico y, y actualmente, se, se ha armado un debate en torno no a los esports sports porque eh, ahí hay algunos sectores que, que obviamente eh, está en el debate de si considerarlos o no como, como un deporte no eh, eso obviamente incluso les, les dejo a ustedes eh, para, para que se pregunten y obviamente que nos, eh, que nos vayan contando no eh, y ya respecto a la, a la monetización de, de este videojuego, ¿sí? y ha cambiado, obviamente, mucho a lo, a lo largo de, de estos últimos años, ¿no? Y um, actualmente el 80% de, de estos de, de los ingresos provienen de los juegos free to play, ¿no? Obviamente, es decir, son, son gratuitos, ofrecen eh, algunas compras dentro del juego, sobre todo para cuando ustedes quieren invertir mejoras, ¿no? O para mejorar este, esta experiencia lúdica, ¿no? Desde la obtención de algunos eh, ítems, de algunos eh, artículos que ustedes necesitan, ¿no? Para, para seguir cumpliendo, ¿sí? El reto que, que, que demanda el juego, ¿no? Este videojuego. Obviamente... el el coste puede generar grandes sumas de dinero, ¿no? En la adquisición de cada uno de estos artículos, ¿sí? Como, por ejemplo, el caso, el pago de, de, de un arma en uno de estos videojuegos por 16 mil dólares, ¿sí? sí, o 6 millones de dólares, que, que he escuchado el, el caso que se han abonado por poseer un planeta en cada uno de, estas, de, uno de estos videojuegos, ¿no? Y ya con respecto a la remuneración económica que que uno puede percibir a nivel Ecuador en cuanto a, a la monetización de, de este aspecto, ¿no? Eh, se estima no que puede estar entre, entre los 100, entre los 800 dólares al mes, debido obviamente a que depende mucho de los inversionistas y patrocinadores, ¿ok? Entonces, eh, una vez dando, a ver, una vez que, que les di este, este esta generalidad de estos dos, aspectos de los, de los videojuegos, les, les invito a descubrir estos videos ¿sí? a continuación. y la primera partida a punto de entrar. Entramos en la grieta del invocador. Entramos en la grieta del invocador. La revisa este rrrr. El partido aquí en el Palacio Isabel de Madrid de España. Vamos a ver si lo podemos... Olha, agora vai lá, você não y justamente uno de los grandes streamers estaban escuchando en este video era Ibai, Ibai Llanos, así que justamente les quiero lanzar una, un dato curioso, ¿no? De, de cuánto puede ganar o cuánto puede percibir al año este famoso streamer español, ¿no? Y, um, sabemos que obviamente la relevancia dentro de los, de los videojuegos ha sido como súper riquísima en los, en los últimos años, ¿no? Pero... Aprovechando que justamente lo, lo, lo escuchábamos ahí, ¿sí? eh, voy a compartirles unos datos bastante peculiares de la industria en la que están ustedes. no Obviamente, eh, Asia se lleva el gran porcentaje de, de gamers alrededor del mundo, ¿sí? con, con prácticamente 1.500 millones. De usuarios de, de gamers, ¿no? Seguido por Europa, ¿sí? Y, y Latinoamérica, ¿no? Que es el mercado donde estamos nosotros, algo así como 266 millones de usuarios, ¿no? Y, um, ya con el tema de de cuánto perciben, ¿no? Y sobre todo en esta plataforma eh, que está tan de moda, Twitch, ¿sí? Por ejemplo, Ibai ya nos percibe. Eh, mensual, el, anualmente, perdón, una ganancia de prácticamente un millón cuatrocientos mil dólares, ¿no? Entonces es una, una cantidad bastante bastante interesante, ¿no? Y obviamente expresado aquí en, a nivel local, como, como les mencionaba, no es que hay una una data, una investigación bastante eh, profunda sobre este campo. Esperemos que más adelante podamos tener como datos mucho más certeros de qué es lo que ocurre con, con este sector en, a, nivel, a nivel local, ¿no? Eh, otro tema que también yo resalto y, y, y que pudimos y pudieron observar en el, en el video justamente es, eh, cuando apareció una de las de, de, de las chicas, ¿no? De, de, de un tema bastante fuerte que, que ocurre, esta industria, industria y es el tema de los, de los estereotipos ¿no? no necesariamente o bueno, uno de los, de, de los aspectos que lastimosamente eh, han sido víctimas de, de, de las mujeres ¿no? por parte de de, de de los hombres, ha sido el tema de la discriminación, pero también les invito a descubrir a través de algunas fotografías ¿sí? Eh, ¿qué más eh, estereotipos podemos encontrar, ¿no? Tenga en cuenta que sí, que, que las imágenes, todos estos personajes que, que los videojuegos han, han mostrado prácticamente desde, desde su origen, son estereotipos, ¿no? Sociales muy, muy discutidos hoy en día por muchos de ellos por su carácter irrespetuoso, por ser bastante excluyentes y de alguna manera hostil hacia de determinados segmentos de la sociedad, como les, les mencionaba anteriormente, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, una de, eh, de, de las situaciones eh, lamentables que ocurren eh, todavía es eh, las acusaciones de, de, de machismo y, y racismo que todavía se pueden encontrar, ¿no? Eh, de igual manera, ya con respecto a los atuendos, a, la, a el cómo tenemos una, una visión de distintas culturas, o si vienes de occidente, oriente, etcétera, por ejemplo, el, uno de los sujetos característicos es el hombre el blanco heterosexual, no, mientras, por ejemplo, que, que la mujer, como estamos viendo en, en este instante, eh, lo hace como, de alguna manera, un, un personaje secundario y, y, y a través de su vestimenta, eh, mayormente suele estar como hipersexualizada, ¿no? Y hoy en día sí se está, se está luchando para también generar como un mensaje, o una sensibilización en, en, en estos temas, en esta industria, ¿no? Eh, sí, Y también, ¿sí? Eh, hay obviamente algunas algunas temáticas no en torno al, al, al género, como lo, lo, lo estaba mencionando. ¿no? Hay algunos movimientos alrededor del mundo, como este movimiento, me parece que es el eh, numeral Mitsu, que es una, una organización femenina que, que ha ingresado a la industria de los, de los videojuegos y sí, ha, ha sufrido algunos ataques por parte de, de, de algunos jugadores. no Hay que considerar que sí, una parte de, de esta problemática eh, pasa bastante por la, por la cultura aquí, ¿no? que generalmente eh, suele da, dar un, un mensaje transgresor, de alguna manera irrespetuoso y que puede llevar a, a, algunos, a, a algunos jugadores cuando se siente que se ataca esta cultura a, a replegarse de alguna manera en algunas representaciones eh, con, con tinte, con tinte eh, machistas, ¿no? Sí, eso, eso, eso con respecto a esta, a esta temática, ¿no? Y de cómo los videojuegos todavía pueden mantener este tema de los estereotipos, ¿no? Y, y finalmente, eh, como, como les mencionaba, toda esta visión de, de las personas tanto de Oriente como de Occidente, por ejemplo, la presentación de los enemigos como enemigos políticos, ¿no? En el imaginario occidental, eh, generalmente están vestidos como... Eh, terroristas eh, vestidos de, con algunos atuendos sí de típicos de allá de Oriente Próximo incluso eh, todas estas ideologías comunistas o sí como eh, típico atuendo eh, latino no según eh, la época eh, histórica no y el, afortunadamente sí eh, ya se han hecho hay algunas iniciativas, ¿no? Y, y se empiezan a incluir algunos personajes mucho más diversos y menos estereotipados de, dentro de, de esta riquísima industria de, del videojuego, ¿no? Por otro lado, también el, el tema de, de los avatares, ¿no? Que prácticamente es una representación de, de nosotros mismos en, en un plano plano virtual, ¿no? Generalmente, y, y obviamente, aquí como pueden observar, dentro de esta expo nosotros podemos autorrepresentarnos, incluso cómo nos gustaría vernos, ¿sí? En esta virtualidad. Entonces, vamos vamos a descubrir, ¿no? Algunos de estos avatares y algunos ejemplos bastante, bastante peculiares, ¿no? Y, obviamente, me, eh, para todos los queridos usuarios que se encuentran conectados sí, eh, sabrán de, de que estoy hablando de, de, de este avatar, ¿no? que es una representación ¿no? de, de cada uno de nosotros en, en este plano pero eh, resulta interesante que en el videojuego eh, uno puede encontrar como algunas herramientas de introspección y experimentación con nuestras identidades virtuales Y justamente como les decía, cómo nosotros nos podemos ver Sí, o autorrepresentar en este plano. ¿no? Eh, algunos estudios afirman que gracias a la elección o al el diseño de, de un avatar está ligado, a, obviamente, a nuestra personalidad, a nuestras inquietudes, a nuestras pasiones, a nuestros deseos, ¿no? incluso al, al, al desarrollo de, de un yo, que podría verse distinto no a, a nuestra versión original dentro de este plano terrenal, ¿no? Y, y obviamente les invito a cada uno de ustedes a descubrir y re, reflexionar acerca de, de algunos gamers que se han representado por medio de estos avatares, ¿no? Eh, ¿Cómo crearían ustedes o cómo crean una versión eh, suya en, en este plano virtual? ¿Qué, qué limitaciones podrían eh, tener en el mundo real frente a lo que puede ofrecerles la, la virtualidad? Y, y es interesante cómo aquí a través de estos ejemplos podemos ir reflexionando, podemos ir preguntándonos este, este tema, que estas preguntas que les acabo de, de men mencionar. ¿okay? Y, um, perfecto. Además, eh, dentro de... Del, del tema de, de, de, de los videojuegos, hay un aspecto muy interesante que es la toma de, de, de decisiones. Ha han habido algunas iniciativas, algunas, eh, varios desarrollos de, de plataformas ¿sí? que, que nos traen como cuestiones muy fuertes que nos pueden llevar a enfrentarnos a algunos dilemas éticos, y políticos, y les presento a continuación algunos de, de, de estos ejemplos, o algunos de estos juegos que han sido desarrollados mayormente en, en España, ¿no? Entonces, vamos a ver qué nos cuentan estas eh, estos juegos, ¿no? Estos, estos juegos desarrollados. Por ejemplo, este, This World of Mine, eh, nos muestra a un grupo de civiles que, que intentan sobrevivir a. Todo este ambiente desolador y devastador que, que nos trae la guerra, ¿no? Y obviamente hay mucha escasez, ¿sí? Todo está muy limitado y llega un grupo de niños a, a tu puerta y, y necesitan medicinas para su madre. Eh, compartirían ustedes eh, estos escasos recursos que ustedes tienen y... Um, y justamente a través de estos ejemplos nos traen como situaciones muy muy fuertes como les digo que a cada uno de nosotros nos lleva a, a cuestionarnos a nivel ético y, y a nivel obviamente a nivel eh, moral no por ejemplo si eh, a través de de, de Tom Fit the Monkeys este contable si tiene su sueño de, de ser un drag queen y dedicarse al mundo del espectáculo y ustedes le aconsejarían que siga de, de, de contable ejerciendo su profesión o, o debe dejarlo todo y seguir su sueño, como mayormente ocurre y es uno de los grandes dilemas existencialistas que cada uno de nosotros tenemos, ¿no? De igual manera, este juego es súper interesante en The Red Strings Club, ¿sí? Eh... Alejandro, ya vamos terminando. Ya, justamente es... Eh pasa por esta inquietud. Si nosotros tuviéramos un dispositivo para controlar las emociones, ¿lo usaríamos? ¿Borraríamos estas denominadas eh, malas emociones en, en los seres humanos? ¿O incluso eliminaríamos el libre albedrío de las personas por este diálogo de, de un mundo mejor? Entonces, eh, lo que nos trae esta exposición es muy, muy rico, obviamente, eh, descubrir este, este fabuloso mundo de las de los videojuegos, trasciende lo, lo, lo científico, lo, lo social y les invito a ustedes a ser parte en las siguientes semanas, en los siguientes meses de estas, estas visitas virtuales que nosotros tenemos con, con público general, generalmente los, los, los días sábados y los días martes cada dos semanas, ¿no? Y vamos a dejar el enlace para que ustedes puedan agendar su visita virtual y se puedan enterar también qué otras opciones en cuanto a visitas virtuales tenemos, les mencioné un inicio, no necesariamente tenemos relacionado a la tecnología sino tenemos salas virtuales enfocadas a al arte, si ¿Sí es posible unir al arte y la tecnología entre otros, así que les he mostrado un pedazo, una parte de esta exposición videojuegos los dos lados de la pantalla. Qué chévere eh, haber podido compartir con ustedes de este instante. Así que espero verlos en una próxima. ¿Okay? Muchas gracias Alejandro. Eh, bueno, antes de despedirnos te voy a hacer una pregunta, pero antes de eso también, eh, te agradezco bastante haber tomado muchos, muchos aspectos muy interesantes. Por ejemplo, a mí me encanta el tema de los eSports y he hablado cosas del tema de Ibai y de los cargos contenidos, que es muy importante, porque los videojuegos no simplemente es pedir una consola y jugarlos, hay muchas más detrás de eso. Entonces, estarías bastante a tocar temas muy importantes. Y terminamos con una pregunta. Este, quiero eh, poder responderla. Dice: ¿Y cuando ya se vuelve un vicio o una adicción a los videojuegos y dejan de ser, y dejan de ser saludables? Pien, piensa que, que nos pregunta, según una visión crítica, cuando ya se convierten en un problema a los videojuegos. Bueno, y eh, obviamente, ahí sí ya habría como. ¿no? Habrían como aspectos positivos, ¿no? En cuanto a los beneficios de los, de los videojuegos, ¿no? Y obviamente traerían, ¿no? Estos, esta suerte de, de trastornos a nivel de adicciones, ¿no? Como cualquier otro aspecto de nuestra vida, ¿no? Como por ejemplo algún una adicción a alguna sustancia psicotrópica, alguna sustancia estimulante, ¿no? Y que obviamente tiene que ser tratada por un especialista. Y, y obviamente también dentro de este fabuloso mundo siempre traerá consigo el, el, el, el debate, ¿no? Lo, lo presencial versus lo, lo virtual, ¿no? Si bien este, esta industria ha crecido exponencialmente en estos últimos años, la interacción ha estado o ha pasado o ha traspasado lo, lo presencial y mayormente se pueden generar estas, estas interrelaciones sociales, pero siempre va este, este, o últimamente habrá este debate de, de que no, obviamente al, al, al estar eh, metidos 8 o 10 horas eh, jugando, pueden afirmar algunos expertos que existen de alguna manera algunas interacciones sociales, ¿no? sí. Estar en vivo y en directo compartiendo con personas o un grupo de personas frente a la virtualidad. Entonces, creo que de alguna manera había que encontrar como puntos medios a a esta temática, si bien como hemos visto trae beneficios el tema de los videojuegos, es una forma de una nueva forma de comunicarlos y ha sido también una alternativa, sobre todo en esta época de pandemia que, que nos ha tocado vivir ya casi dos años, ¿no? Pero sí, obviamente hay que traer a colación, hay que debatir justamente estos temas, ¿sí? El tema de, de una eh, adicción, ¿sí? Eh, sobre todo en este, eh, el uso exagerado de, de, de cualquier cosa, de cualquier... Eh, adicción en nuestra vida y sobre todo encontrar como puntos medios, creería yo. Es con bastante sí. consistencia aquí, la asistencia a tu equipo igual, entonces terminamos, su presentación, mucho Y agradecerles nuevamente a ustedes por el espacio y espero verles en, en nuestras visitas virtuales próximamente. Muchas gracias. Sí,